Bueno, eh, acá estamos eh, siguiendo con la vida de Fray Mamerto Esquiu, del Beato Esquiu hoy. Vamos a compartir este espacio donde era el dormitorio de Fray Mamerto Esquiu, del Beato Esquiu, Sí, Acá atrás podemos ver el, el, su cama, que es lo que comentaba recién el señor Juan Cárdenas que fue donada por una familia muy conocida, familia Cuba, y eh, ahora le pedimos a él que nos describa. Bueno, acá tenemos lo, los dos sillones que pertenecieron a los pares de Esquiu, ¿no es cierto? Y sobre la cama ustedes van a poder observar un cofre que contiene... Una tela, esa tela es la tela mosquitera que le pertenecía a la cama, se la puso ahí porque ya se rompía de vieja. Y en, el, y en una bandejita especial que se ve ahí, es un corazón de piedra encontrado en el lecho del río del Valle, donde el, el letrero dice ah, «Se ha robado el verdadero corazón de Esquiu, pero este permanecerá para siempre». Después tenemos acá en esta otra mesita un corazón tallado de madera, y en la foto se lo ve al señor David González, en esos momentos estaba privado de la libertad, él había tallado el, el corazón, hizo la urna, y en la foto se ve al presbítero Héctor Sala, quien a su vez recibe la urna y él entregó un, un libro sobre la vida de Skiu. ¿Mm? Acá tenemos, a otro lado, tenemos el... El porta, porta urna, pequeña urnita que vino desde Córdoba en el 2016, que trajo un falinge y la vértebra del padre Esquiú, este esta porta urna ha sido construido por los carpinteros de acá, de Piedra Blanca, los hermanos Casusa Y también tenemos en este cofre, con vidrio, un pedazo de la camiseta que le perteneció al padre Esquiú, que ha sido donado, por Luisa Barro, sobrina-nieta del Padre Esquio. Perfecto. Acá podemos ver eh, en esta vestimenta eh, que tiene como recortes, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Sí, bueno, eso hay distintas, eh, digamos, distintas que dicen la que la versión es que realmente decían que lo, que lo cortaban para venderlo. Anteriormente mm -hmm. la gente que no sabía que lo que cuidaba que no tenía conocimiento la riqueza histórica que tenía esto. ¿Algo más que pueda comentar acerca de este dormitorio de Fremont? Se dicen que este posiblemente haya sido el dormitorio del matrimonio, dado que para el lado noreste, noroeste había cuatro habitaciones que debido a la construcción del templete se bajó. Eh, una pregunta, cuando uno ve este dormitorio, para la gente que no ha venido acá, por supuesto, eh, uno como, el ta la altura de Fray Mamerto Esquieu era más o menos un metro noventa y y uno ve la cama, que es como muy chica. Claro. ¿no? Bueno, eh, sí, es verdad, eh, la cama eh, en esos años la gente eh, no dormía en posiciones horizontales como hoy dormimos nosotros, ¿no es cierto? Se eh, decían algunos que la, las almohadas eran medio triangulares, que dormían medio, digamos, oblícola, eh, y porque leían muchos, ¿no es cierto? Entonces, eso es la versión que hay, no sé. uh -huh. este, Bueno, bueno, muy bien, vamos a seguir entonces por otro lugar. Espero que les guste, espero los comentarios. Muchas gracias.